Soy Verónica Gago, soy coordinadora del grupo de trabajo CLACSO sobre economías populares y quería compartir que junto a Raquel Gutiérrez Aguilar, investigadora mexicana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vamos a estar eh, coordinando el dosier de la revista nueva de Claxo Tramas y Redes. Este va a estar eh, dedicado a economías populares y alternativas y reproducción social. Nos parece que la intersección de esas eh, dos problemáticas eh, es fundamental, súper relevante durante la pandemia, entender cuáles han sido las infraestructuras, las lógicas organizadas, las dinámicas eh, frente a la crisis que permitieron la reproducción colectiva en eh, un momento tan duro y tan dramático. Que tienen que ver estas cuestiones con las trayectorias de economías populares eh, en nuestra región y tienen que ver estas dinámicas con los debates eh, de economía feminista que venimos eh, desplegando. Eh, nos interesa en particular pensar cuáles son las formas de trabajo invisibilizado y en particular también cuáles son eh, las eh, luchas anti-extractivistas que están en varios de estos eh, territorios. Este dossier va a estar eh, compuesto por colaboraciones eh, de colegas desde Chile, Ecuador, México, Brasil y Argentina. Así que muy contenta, contentas de eh, poder ser parte de esta nueva iniciativa.